Vale chicos, hoy ha salido la nueva actualización de Fortnite Yo la acabo de bajar O sea, de descargarme lo que es la actualización Y vamos a ver de qué se trata, ¿vale chicos? Le vamos a dar a empezar Tengo pavos, vamos a comprar el nuevo pase de batalla Y lo vamos a ver todo, ¿vale? Temática absolutamente que se sabe que son superhéroes Así que vamos a ver qué trae esta nueva actualización Promesa Vamos a poner esto bien Promesa del pase de batalla como agradecimiento por comprar el pase de batalla de temporada atrás, Empezarás la 4 con 5 niveles gratis ¿Vale? Perfecto El pase de batalla sube de nivel Vale, este es el normal Notan unos objetos Ojo al fondo de pantalla, está guapísimo Ahí está el meteorito que ha caído Vale, no tenemos el pase de batalla todavía comprado Pero lo vamos a comprar ahora bueno, bueno, vamos a ver todo esto de cómo va. Vale, tenemos el solitario, dúos, escuadrones. Mola mucho como lo han puesto, la verdad. Lo han mejorado un huevo. Bueno, aquí está lo que va siendo todo. Vale, de primera nos van dando Indumentaria Carburo. Ahora la utilizaremos. Y Bélico. Vale, estos serán los superhéroes. Estos, los villanos... Aquí tenemos ya un pico. Ahí está. Vale, vale, vale. ¿Qué más cosas hay? Por aquí tenemos a técnica. Tenemos bailecitos nuevos. ¡Jo! Oh, este está guapísimo. ¡Qué buen rollo! Mira, este con las palomitas. Tirándola al suelo. ¡Uf! ¡Qué pico! Vale, vale. Hay nuevas cositas. Zoey. A ver, muchas indumentarias Vale, aquí tenemos la que salía en el vídeo, ¿vale? Enfrente del meteorito, todas esas fotos que vimos estos días anteriores ¿Y qué os parece si vamos a comprar el pase de batalla, vale? Vamos a comprarlo, pase de batalla temporada 4 Le damos a comprar, tenemos los pavos Y todavía nos sobran Pase de batalla nivel, nivel 6 Vale, vale, vale, vale Bueno, ya tenemos lo que va siendo las indumentarias Que ahora probaremos, ¿vale, chicos? Nos echaremos ahora unas partidas Bueno, bueno, bueno, Todo lo que me dan, vale Más 100 pavos dinamita, carburo Bueno, chicos, vamos allá Vamos a echarnos una partida con carburo Esta nueva indumentaria Que nos dan al nivel 1 ¿Vale? Cuando compras el pase de batalla Así que vamos allá Ojo al mapa, ¿vale? Guas ha caído en polvorín, polvoriento el meteorito, ¿vale? Ni en pisos picados, ni en ningún sitio Bueno, yo de primeras me voy a tirar allí Caiga la gente que caiga, ¿vale chicos? Tenemos que ver eso Ahora veremos lo que ha cambiado el mapa Voy por aquí arriba Carretes comprometidos Bueno, nosotros directos al meteorito, ¿vale chicos? Vamos a ver de qué se trata Uah, Se ha caído el meteorito al final en polvorín, polvoriento como veis, ahí han quedado dos naves. Lo que van siendo medio destruidas. Pero sigue estando, eh. Polvoriento. Pero con este meteorito aquí, que parece que han hecho como una base militar. Está cayendo toda la gente. Supongo que querrán ver de qué se trata. mirar aquí está el meteorito. Sin armas, sin armas, jugación oh, Madre mía, este está chulísimo Este está chulísimo y aquí armas no hay ¿No hay armas para mí o qué? Madre mía Madre mía, las puertas que chulas Madre mía Uff, me van a matar Lo que va siendo ya Y estoy sin unas vendas Unas vendas No me sirven, pero no. Ojo este Madre mía, pues ya lo no ha matado ¿Esto qué? ¿Esto qué es? ¿Se puede coger? No se puede coger Vale, aquí hay fragmentos del meteorito ¿Se puede sí. coger? ¿Se puede consumir? What fuck, ¿Qué es esto, por favor? Superpoderes tengo Madre mía, ¿pero esto qué es? Mira hago salta. Huimos, huimos, huimos. Madre mía. Bueno, chicos, ahora para cambiar un poco, vamos a bajar en carretes comprometidos. Esa zona que estaba un poco vacía en anterior actualización y que parece que han metido ahora algo. Así que nos vamos a bajar por allí, la vamos a ver. Aunque yo creo que toda la gente se va a tirar lo que va a ser en el meteorito, pero bueno, no problem. Yo creo que en la anterior partida, si llegamos a tener una escopeta, ahí se me lo cargo fácilmente. Pero es que con lo que iba, poco he podido hacer, ¿vale, chicos? Hemos ruseado bien y todo eso, pero me ha faltado una escopeta. Táctica, corredera, me daba igual. Ese tío no se me escapa a mí una, con una escopeta. Vamos a ver. Creo que va siendo aquello. Madre mía. Vale, tenemos acompañantes. Seguramente también se acerquen a ver esa nueva zona Que han metido en la temporada 4 Mirad, me he quitado la mochila Mirar qué espalda que tiene Vaya aletas de tiburón Tiene el carburo este Ay, Esto qué es Ah, mira, esto es lo del vídeo Puede ser Vale, aquí, es, aquí ha caído un fragmento Del meteorito Vale, chicos, vamos a coger el cofre Alguien más. Alguien más por aquí. Vale, vamos a ver si hay alguien más. La han cogido. Por ahí cofre, eh. Escucho cofre. Ojo, ojo lo que hay ahí, por favor. Vale, vamos a coger. Madre mía. Vale, ahora sí, ahora sí estamos encontrando cositas. Superpower. Madre mía, madre mía. Venga, sí. Aquí sí, así que sí. Así sí, eh, chicos. Así sí me gusta. Esto que es, que no hay disparado. No. Ahí vamos a curarnos. Bueno, sin vergüenza que asoma, asoma la cabeza. F de Fortnite. Me queda buen día que al final me ha dado. Venga. Coge el video. Coge la máquina. Asoma la cabeza, venga. Venga. Madre mía. Me está poniendo los nervios. Cuidado que ya no nos quedan más materiales. Eh, está bien. Madre mía, aquel es bueno, eh. Aquel es un poquito bueno. Vale, nos los hemos cargado. Buas. vale, llevamos tres muertes, chicos. Partida buena. Vale, necesitamos curarnos. Aquí nada. Coge la M. Coge la M4, vamos. Vale, llévate esto. Vale, vamos a tirarnos ese bidón ahora mismo. Y vamos a ir ahí arriba. Y... Uf, no sé muy bien lo que es. Vale, una táctica por aquí. Perfecto, muchas gracias. Thank you very much. Vale, coge, coge la táctica, hombre. La táctica. Yo me escondo aquí. Y me hecho el bidón ya. Pago Vale, llevamos tres muertes. Quedan 29. Aquí ha caído gente. Nos la hemos cargado. Ese último era un poquito bueno. Nos ha dado unos buenos Disparos desde lejos. Vamos a subir ahora A lo que va siendo arriba de la pantalla. Aquí nada. vale suena el cofre suena el cofre está arriba vamos a por él aquí qué me das qué me das vale hemos cogido una una de esas nuevas granadas ¿eh? aquí uf. Pero cuánta vida tiene este, por favor Pero cuánta vida tenía, por favor No, Ay, me ha quitado, vamos Lo que no está escrito Me ha quitado este hombre Vale, he cogido la fogata Vale, pues nada, no, voy a tirarme la fogata Madre mía, yo creo que si nos quedamos aquí Va a seguir viniendo gente Pero vamos, segurísimo Vale, cuatro muertes, chicos Ni tan mal, vamos Muy bien Vale, vale, vale, vale vale Ahí, un carburo Guas, qué guapo está Por favor Ahí hay 29, 20, 20 personas, perdón Cúrate ya, cúrate ya Vale, ya No da para más Tenía que haber echado quizás las vendas Y cuidado que seguramente Venga más gente, ¿eh, chicos esto consume, consume, consume de la droga, hombre. Májale, por favor. Vale, este es el cine que hemos visto antes en el trailer que ha puesto Fortnite. Vale, vamos a subir, vamos a subir, a ver eso que es. Madre mía, que subir pesado. Ahí está. Vale, perfecto. Madre mía, la que hemos aquí. Mira, mirar aquí. Madre mía, que tengo que salir por patas. Madre mía, que me come la tormenta. Que me come la tormenta, chicos. Vale, vamos a correr. Quedan 17, hemos matado a 4, ni tan mal. Vamos a ver si podemos ganar la partida. Paso de la casa totalmente Voy con un Una buena arma azul Una táctica verde Así que no me voy a quejar, eh, chicos Madre mía, ese último La de vida que tenía, tenía 200 de vida mínimo Le quitan una 95 En la otra 70 Madre mía, iba full, no lo siguiente Venga, va, va, va, va, va, va. Que está siendo buena esta partida, eh, chicos Cuatro muertes Cuatro kills de momento Han matado a uno con fusil de tirador Vale, entramos en zona Tenemos muy poca madera Vale chicos, tengo que Madre mía, me puede pillar Más lejos la zona, por favor Me puede pillar más lejos Vale, tengo que hacer un poco de Minecraft Cuidado con el que venga Tampoco se ha acercado mucha gente a esa nueva zona porque como va a pillar la la zona afuera. Pero si llega a pillar dentro, vamos y la gente se va. Nueva zona, chicos. La gente quiere verla. Vale, primeros... No ha pasado todavía una hora desde que Fortnite ha metido la nueva temporada. O vale, sea, la gente quiere ver. No hay drops. No hay nada. Madre mía, vale. Ha caído el motorito, lo que va siendo en polvorín polvoriento ya ha ido lo no va siendo un trozo del meteorito en el cine ese que han puesto ahí que pues mira, no está mal el tema de los de los miner, de los cristales estos que te dan poder, está muy muy chulo. La verdad que la gente de Fortnite se la saca mucho. Tanto a los días trabajando y haciéndolo muy bien. Si me lo pone, llegamos aquí a... al meteorito Venga, vamos a acercarnos, ¿por qué no? Why not? Eh, chicos, why not Vamos, muy buen, muy bien puesto, eh, chicos Con cuidado, eh, que todavía puede haber aquí mucha gente Vamos Madre mía Lo que ha hecho el meteorito, por favor Lo que ha hecho Majare Majare Ha destruido polvorín polvoriento Madre mía Lo que ha hecho el meteorito, por favor Aquí no hay nadie, ¿no? He escuchado algo por ahí? ¿O ha sido cosa mía? ¿Quién está talando un árbol? Mira, mira, sí, mira, sí. A tu casa Madre mía, no llevas algo más hijo no llevas algo más ojo a la táctica azul con razón me ha reventado tanto vale con mucho cuidado ahora que no venga nadie el botiquín, dame el botiquín dame el botiquín dame los Vale, me he hecho el botiquín, llevado 5 muertes Quedan 7, chicos Madre mía, aquí no me puedo echar el botiquín Aquí no me lo puedo echar Sal, sal, sal, sal, sal, sal sal Que me pongo negro Que me pongo negro Madre mía, vale, vámonos, vámonos, vámonos Cuidado, cuidado que hay ahí uno Madre mía, no le da ni una Sí. Pero me ha disparado si no me ha hecho nada Si no ha sonado nada Madre mía que me lo iba a cargar ya Madre mía este tío que se acaba de encontrar por aquí vamos No se carga nadie, mira Es malísimo Es malísimo Por favor Pero me ha disparado si no me ha disparado Qué escopetazo y que nada Vale chicos, espero que os haya gustado el vídeo, dejad un like para más vídeos de Fortnite, espero que os haya gustado la partida, que la hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo.